Señores, otra vez, otra vez, el alfa vuelve a hacer historia ahora en Miami, señores. Así es, el alfa es best, el boss, el animal sigue pues con su con éxito, ¿verdad? haciendo historia en su concierto luego de llenar el Madison Square Garden y de estar en Boston, como lo hablamos en estos días, pues anoche fue algo grandioso. Desde tempranas horas de la noche ya había mucha gente en el Grand Arena que estaba repleto de personas qué? en el Grand Arena de, okay. de Florida, de Gran Miami. Arena. Que, se, <ríe> que se dieron cita para disfrutar de la música de El Alfa. Miren, señores, miren eso. Miren eso. Lleno de top en tope. Un estadio que no es fácil. ¿eh? No es cualquier no es Julián Javier aquí. No, no. <ríe> señores, vamos a ver si lo ponen ahí otra vez, señores. El gentío que había ahí con todos los celulares haciendo parabrisas. Eh, esperando al Alfa con la presencia del Alfa, disfrutando del dembo y del espectáculo que hace este hombre. <coughs> y que sigue pues con, eh, con una gira exitosa que lo va a seguir llevando a muchos puntos de los Estados Unidos de América. Así mismo, ahí vimos eh, el Alfa y en el, ¿cómo es? Great. Gran Gran arena. Arena. Ah, ah, que lo quiere decir en obligado eh. Gran <risa> Arena. Gran Arena ya. También vimos al Cherry. No se bajó el pantalón el Cherry, le dijeron no te bajes el pantalón, estás <risa> tranquilo. Pero también al Cherry, también yo creo que Cherry se ha, se ha convertido en el artista más querido de República Dominicana. Aunque a Nuria Ay, no che. le guste. Aunque a Nuria no le guste. <risa> y a Carlos Rubio. Y a, y a, y a no, Carlos ah, Rubio. Ya, ese delincuente tapado. <risa> pero ahí vimos los lo artistas hey, que mira, participaron. Ahí, hey. Participó Chelo Chat también, DJ Adoni, Kiko el Crazy en este evento y. Y está muy buena la cosa con el Alfa. Por allá se está picando. Por está contento. Y, y, y el otro, Chael. Chael están produciendo, sí, Están contentos sí. los muchachones. Ahí está. Santiago Matías. No, pero imagínate. <risa> <risa> <risa> Hasta yo quisiera tener por lo menos algo. Algo. Estamos, estamos atrás de eso, desde de estar cerca de ahí del Alfa. Claro. Y, y también hubo muchos invitados. Ahí vemos a Luvian, Y También el de sí, Lobosito. Sí. ¿cómo es? El de Lobosito? ¿cómo se llama? Camilo. Sí, Camilo. Oh, sí, ah, el hermano sí, sí. de sí, Camilo. Sí, que, lo, que, que se anunció que Camilo iba a estar en ese concierto. Sí. Eh, junto con el Alfa, ¿eh? Así que muy bien ahí. Excelente. Villadoni, Boni, Farruco. También, sí. es el hijo de chiquito? <risa> ¿Cómo que se llama? Ayer yeah, no vaina así? El Alfito. Farruquito. No, ese no, no es el hijo del Alfa. Ah, el hijo del Alfa. Ah, okay, ok, ok, Sí. Alfito. Alfito. <risa> el, fendi, Fendi, Fendi, sí. Así mismo. Ey. Ey, pero señores, ahí, ahí entre esos tres tigres, ahí, ahí, ahí se paga la deuda de tener este país ya. Tiene <risa> mucho dinero, sí. Se están buscando un dinero, esa gente. Están buscando, Dios. Con esa foto Legal, le está Con esa foto se paga la deuda de tener ese país. Con, todos esos, con todos esos collares. Tienen ahí. Yo voy a esa cadena más puesta. No, la <risa> cadena no. Hasta la arete. Ay. <risa> Ay ¿Y Dios, qué es, Jason? <risa> ay ay ay. No es no es no es su día. Desde que llegué, voy dame los ojos. No es no pero, es su o sea, día. No de no, no. Ay, con ay su no le volte de de, de esos celos, Jason. De esos celos, él ya está comprometido, usted no quiere respetar a este muchacho. <risa> ¿Eh? <de> ay, moche. Dios, <risa> Dios mío, ámame por todas pues, hoy que en esta No media no, no, noche, señores. No, pero Buscan otro talento. Tremendo. Sí. No, pero sí, para retomar. Vamos no, a ver si nos siguen poniendo las imágenes. Tremendo el alfa ahí con su con su gira. No se sé, va a detener. Y mira que allá, como en Estados Unidos. Todavía me dicen fácil, que. Eh, Luria no... y, y algunos periodistas amarillistas, doble moral, mm. están buscando los fallos de conciertos. No, que no van a los conciertos que hace Guaso Brazo Band, que canta balada y canta musical. No, va, ellos que... no van allá a cubrir eso. ¿Por qué, ellos no, ¿por qué ellos no van? Eh, mas sin embargo, están esperando que los tigres pongan huevos. Ahí está, Aquí. señores, con Camilo, eh. con la canción que ellos hicieron, ¿verdad? La bachata Una bachata. ¿tigres? Sí, sí, sí bien Una ahí. Una bachata le fue en adelante a Romeo y a esa gente. <risa> <risa> ya tú sabes. <risa> no, no, bendiciones al alfa de su equipo de que hagan todos estos logros que ya hizo el alfa. Eso es bendiciones.